Hola, este es el primer vídeo de una serie de vídeos en el que vamos a mostrar cómo realizar un diseño electrónico digital que muestre imágenes por una pantalla VGA y estas imágenes estarán guardadas en una memoria. Para este vídeo si tienes dudas de cómo hacer el controlador de la pantalla VGA te recomiendo que veas los vídeos anteriores. Primero de todo vamos a repasar un poco cómo funcionan las memorias. Las memorias tienen posiciones donde se guardan información y en esta memoria, por ejemplo, tenemos todas estas direcciones de memoria y cada dirección de memoria tiene una capacidad para guardar un contenido. Por lo tanto, las memorias se definen con un ancho, que es el número de bits que se guardan en cada posición de memoria, y por una profundidad, que es el número de direcciones de memoria. El tamaño de la memoria se obtiene multiplicando el ancho por la profundidad y se mide en bits o bytes o múltiplos de estos. Una memoria tiene dos partes diferenciadas. Una parte es donde se guarda la información y otra parte es el decodificador, que es el que permite acceder a la información guardada en la memoria. Aquí tenemos unas líneas de entrada que seleccionan una dirección de memoria y el decodificador lo que hace es, a partir de estas líneas de entrada, activa la dirección de memoria que se quiere acceder y el dato si estamos leyendo, se saca por el, el puerto de, del dato esto es el, el caso por ejemplo de una memoria de lectura una, o una memoria ROM tendríamos la dirección de memoria que activa una de estas ocho direcciones de memoria, cada una de las direcciones tiene cuatro bits de ancho imaginémonos que tenemos esto, esta información en cada una de las direcciones de memoria y que yo quiero acceder al a la dirección de memoria 101, el, la dirección de memoria 5 ¿qué pasa? el decodificador se encarga de activar la línea 5 y, esta, y el dato de la línea 5 se transfiere al, a la salida por lo tanto en la salida tengo el contenido de la dirección de memoria 5 Vale, este es el, ha sido el repaso de las memorias, ahora vamos a ver el objetivo de, de este tutorial lo que vamos a hacer es Poner una imagen en una memoria, por ejemplo este fantasma del Pac-Man, y mostrarlo a la pantalla. ¿Qué necesitamos para ello? Primero pasar la imagen a una memoria y luego mostrarla a la pantalla. Tendremos que definir el número de píxeles de la imagen, el número de bits que cada píxel tiene, para definir si está en color, en blanco y negro o en escala de grises... Luego tenemos que ver el tamaño de la memoria que necesitamos para guardar esta imagen con su ancho de palabra y profundidad y la correspondencia de esta imagen con las direcciones de la memoria. Por último, hay que tener en cuenta también la resolución de la pantalla, los colores que la pantalla puede mostrar y si queremos mostrar la imagen escalada o con una profundidad de color distinta la guardada en la memoria de la imagen original. Bueno. En nuestro caso lo primero que necesitamos es el sincronismo de la VGA porque estamos haciéndolo con una VGA. El sincronismo de la VGA ya lo hemos visto anteriormente y nos proporciona unas columnas y unas filas de la pantalla que estamos mostrando. Ahora lo que tenemos que proporcionar a la vez que nos da la columna y la fila la sincronización, tenemos que que proporcionar un color, que se corresponderá con la imagen que queremos mostrar. Por lo tanto, el esquema sería más o menos así. Por un lado tenemos el sincronismo, que proporciona a la VGA directamente el sincronismo vertical y horizontal, y por otro lado el sincronismo nos proporciona al módulo que queremos desarrollar la señal de visible, y la columna y la fila en la que estamos, esta fila de columnas son de 10 bits nosotros tendremos que solicitar una dirección de memoria a la memoria y el dato nos devuelve el color o a veces la fila de nuestra imagen y este color es el que llevamos a la VGA. Vamos a ver primero un ejemplo en este primer tutorial un ejemplo de una imagen de 10x10. Este tamaño no es el más adecuado para numeración binaria pero vamos a hacer el primer ejemplo suponiendo que estamos contando en decimal. Esto quizás nos ayude a entender el mecanismo de funcionamiento porque estamos más acostumbrados a utilizar numeración decimal y luego lo haremos un e otro ejemplo con numeración binaria. Así pues vamos a utilizar una memoria de 10x10 con una profundidad de 10 palabras y un ancho de palabra de 10 bits. Lo que vamos a hacer es mostrar una imagen en un solo bueno en dos colores, aunque diga monocromo, en verdad son dos, un fondo y, un, y la imagen. Cada dirección de memoria se va a corresponder con toda una fila de nuestra imagen. Pues Imaginémonos que esta es nuestra memoria ya rellenada y lo que queremos mostrar es la letra A, entonces nos fijamos que cada dirección de memoria contiene toda una fila de nuestra letra A. Los unos van a ser el color de la letra y los ceros van a ser el fondo. Esto es justamente lo que yo quiero mostrar en la pantalla. O sea que esta memoria tiene una correspondencia bastante fiel a lo que yo quiero mostrar en mi VGA. Vamos a reproducir el mecanismo de lo que queremos mostrar. Tenemos nuestra sincronización que nos va dando un valor de columna y un valor de fila. En este caso en la columna 0 y la fila cero. Yo tengo que seleccionar este bit para mostrar un cero aquí, un, un color de fondo en la pantalla. Aquí un, un dato que normalmente se nombran las memorias del más significativo al menos y por eso están, esto sería la imagen especular. Aunque como la, la letra A es simétrica nos daría igual. Si fuese la letra E por ejemplo tendríamos que tener cuidado para no mostrarla al revés. Bien, ¿cómo accedo a este bit 0 que quiero mostrar en la pantalla? Bueno, selecciono la fila 0, una vez seleccionada la fila 0 la saco por el puerto de salida de la, del dato de la memoria y de este dato de la memoria yo selecciono el bit 0. Este bit 0, como es un negro, va a mostrar un fondo negro. Y así voy haciendo el siguiente, por ejemplo, ahora quiero mostrar la columna 1 y la fila 0. Hago lo mismo, yo quiero obtener este bit, para ello lo que hago es seleccionar la fila 0, esta fila 0 sale por el dato y de este dato yo selecciono el bit 1, este bit 1 vuelve a ser negro y vuelvo a pintar un negro. Voy haciendo así, seleccionando para toda esta fila 0 de mi VGA, seleccionando la fila 0 de mi memoria y seleccionando las columnas que se corresponden con mi columna de la VGA. O sea, aquí la columna 3 de mi VGA selecciono el bit 3 de mi dato de salida a la memoria. Esto lo voy repitiendo. En este caso todas las filas son ceros y toda la fila de la VGA va a mostrar cero. Llegamos ya a la fila 1. Ahora selecciono la fila 1 de mi memoria y selecciono el, la columna 0 de mi dato. Y así voy repitiendo el mismo proceso. Ahora que llego a la columna 4 de mi fila 1, el dato es 1 y por lo tanto mostraré un blanco, el color de la letra. Y en este también, en esta columna 5, muestro un blanco y sigo mostrando negros porque es lo que hay. Llego al final, repitiendo este mismo proceso y muestro por completo la letra A. Una vez que... Tengo el dato y selecciono el bit correspondiente, lo que hago con este dato es transferirlo a las señales rojo, verde, azul de la VGA. Si es un 1, mostrará un color rojo, verde y azul por completo, lo que hace en un blanco. Y si es un 0, no se muestra color y se muestra un negro. Una alternativa a esto es, si quiero mostrar la letra de otro color, lo que hago es utilizar un índice. Esto es que el 1 me selecciona el color de, de la letra, por ejemplo en este caso este azul, y si es un 0 me selecciona el color de fondo que he puesto este gris. Estos colores se seleccionan con este multiplexor y sale a, en RGB el color que yo quiero de letra y el color que quiero de fondo. Es por lo tanto lo que se llamaría una paleta indexada, ¿no? una memoria en la que los datos de mi memoria tienen un color que están en un índice, en vez de ser blanco y negro. Como resumen, lo que hacemos es, el Synchro me proporciona la fila, selecciono la fila de la memoria, el dato de salida contiene todos los bits de esa fila, todos los píxeles de esa fila, y yo selecciono con la columna el bit que yo quiero pintar para mi píxel. Este bit lo saco a la VGA, transfiriendo esos valores al rojo, verde y azul. Si es un 1, sale un blanco, si es un 0, sale un negro... Y la otra alternativa es utilizar una, un índice que me muestre un color para el color de la letra o para el color del fondo. Digamos que este es el diseño esquemático de, de nuestro diseño. Aquí, para seleccionar el bit de mi dato que se corresponde con el píxel, lo que hago es utilizar un multiplexor. La columna me selecciona con un multiplexor el píxel que yo quiero obtener. Por otro lado, la fila me selecciona la dirección de memoria de mi, de mi imagen. Este dato selecciona un color de letra, un color de fondo o directamente un blanco o negro para mi VGA. Esquemáticamente este sería el diseño. Tenemos el sincronización que ya la hemos visto en otro tu tutorial, tenemos nuestra memoria y el diseño, del, digamos el pinta imagen, que lo hemos llamado así, es simplemente que la fila va directamente a la dirección de memoria y el dato de la dirección de memoria va a un multiplexor que es seleccionado por el número de columna. Este dato va directamente a los colores VGA o puedo indexar, mi color y seleccionar un color de letra y un color de fondo. Para terminar con este primer tutorial, primero comentar que el circuito que hemos realizado es bastante sencillo, simplemente hemos necesitado unos cuantos multiplexores. Por otro lado, también decir que esto solo se puede realizar si la memoria es rápida, ya que en nuestra VGA cada 40 nanosegundos cambia el píxel. Ya hemos comentado que no es eficiente utilizar memorias de 10x10. Hemos utilizado estas memorias de 10x10 para hacer la explicación un poco más sencilla. Las seguiremos utilizando en los siguientes vídeos y luego pasaremos a memorias en binario. Como ampliación que veremos en los siguientes tutoriales, veremos cómo dibujar imágenes en el resto de la pantalla, cómo dibujar imágenes con más colores por último, un comentario. No sé si te has dado cuenta, pero solamente hemos visto los casos en los que la fila o la columna son menores o iguales que 9. En el siguiente vídeo veremos qué sucede cuando la fila o la columna son mayores que 9. Muchas gracias por escuchar. Un saludo. Hasta la próxima.